Estamos a menos 3 grados bajo cero y ustedes han de decir estás loca pero si estás en la playa de, de Flamingos aquí en Puerto Vallarta pues así es amigos estamos en la playa de Flamingos pero ¿qué creen que estamos en una pista de hielo y les voy a mostrar cómo es que estamos transmitiendo aquí desde Island Beach Puerto Vallarta definitivamente un lugar que tienen que venir a conocer amigos Clases con media hora para que puedan disfrutar desde 80 pesos, una hora 130 pesos, abierto desde tempranito y, y también bueno si eran muy noche, pueden venir niños desde los tres años, mientras ya sepan caminar. O bueno, incluso si no saben caminar aquí van a terminar de aprender. Pero vamos a mostrarles aquí esta área tan, tan padrísima en la que nos encontramos. Yo ya estoy aquí aprendiendo muy rápido. Ya próximamente sacaremos los pasos de patinaje artístico. Y bueno, se viene el, el próximo 14 de febrero. Vénganse con la pareja, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Island Beach, Puerto Vallarta. Abre ya sus puertas, amigos. Así que pueden venir. Es un deporte increíble y muy divertido muy loco, pista de hielo y playa, es posible en, en lo que es Flamingos Puerto Vallarta, y vamos a mostrarles aquí a nuestro amigo camarógrafo él es Edgar, patinando a todo lo que da y mostramos la playa